Si era bien pendejo en el juego, Pero qué mierda, que mierda, que mierda? mierda, qué mierda Hijo de su puerca madre, es un puerco ¿bueno? no es un puerco, es un puerquito wey! <ríe> No me he dado cuenta el puerquito wey El puerquito esto wey! <ríe> no, lo sos que... no mames wey. El puerquito, güey. No me he dado cuenta que es un puerquito, güey. No, es como son chistosos los puerquitos. <risa> es lo único que. Me... El cochino ya se va a la verga. El cochino ahí dice: Vete aquí, ve. Oye, yo de chamaco güey, le jalaba la cola a los cochinos, güey. Y me decía: No le jales la cola, güey. No le jales la cola porque le va a dar diarrea, güey. Me valía verga. Güey. Es que el pinche. Tienen el cochinito tiene enrollada la cola, güey. Ahora se están vengando los puercos de mí, güey. Toma, pinche puerco. Pues, ande va.